Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias para conocer los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos siguen a esta hora a través de las redes sociales y también a quienes nos ven a través de www.enlacetelevisión.com. Es momento de que conozcamos los titulares de los hechos más importantes de las últimas horas. Bienvenidos esperen en esta emisión la situación actual de bloqueos que se registran en el municipio de Cantagallo Sur de Bolívar a través del vicepresidente de producción de la regional central de Ecopetrol, Carlos Tobacía En horas de la mañana se ha realizado una protesta por la comunidad de terrazas del puerto En minutos conozca todos los detalles Tres personas fueron víctimas de señalamientos por redes sociales de pertenecer a un grupo delincuencial de la ciudad. Hoy aseguran a las cámaras de enlace noticias que son inocentes. Más de 18 mil estudiantes de Barranco Bermeja reciben ración industrializada del programa de alimentación escolar PAE, esto en el marco del retorno a clase. Y en los deportes, el equipo River Plate inició sus clases esta semana para varias categorías de fútbol.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 Comenzamos con el desarrollo de la información. En Terrazas del Puerto, la comunidad realiza a esta hora una protesta. Asegura la comunidad que llevan tres días sin el suministro de agua potable. Nuestro periodista Carlos Cuadrado estuvo en esa zona de la Comuna 7 y nos preparó el siguiente informe. Comunidad de Terrazas del Puerto ha hecho una protesta.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 nosotros ya tenemos tres días de no tener agua en nuestros apartamentos. Nosotros aquí tenemos niños discapacitados, abuelos, tenemos de todo un poquito. Ya los niños entraron a estudiar, ¿con qué agua los vamos a bañar para mandarlos a estudiar? Se espera que la constructora y la entidad correspondiente pueda brindar una respuesta y una solución pronta a esta comunidad que lleva tres días sin el servicio de agua. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias. Entre tanto, la empresa Aguas de Barranca Bermeja respondió a la comunidad de terrazas del puerto allí en la comuna 7 por las fallas que se registran en el suministro de agua potable. Asegura la entidad que en el transcurso del día estarán atendiendo este servicio. La empresa Aguas de Barranca Bermeja se encuentra brindando atención desde el día lunes al llamado que hizo la constructora Bolívar con el daño en el sistema de bombeo que se le presentó en la comunidad de terrazas del puerto.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 En otras noticias, tres personas fueron víctimas de señalamientos por redes sociales ante pertenecer a un grupo delincuencial de la ciudad. Hoy, estos involucrados aseguran en las cámaras de enlace noticias que son inocentes. Tres personas llegaron a la fiscalía para limpiar su nombre, ya que afirmaron que son víctimas de señalamientos en redes sociales, donde informan que pertenecen a un grupo delincuencial.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 Es por eso que también buscaron a los medios de comunicación para aclarar a la ciudadanía que ellos no saben quién los está señalando y para desmentir las afirmaciones que se hacen en redes sociales. Ellos piden que se les sea respetado la honra y el buen nombre. Porque como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Nosotros no, tenemos, no, no le debemos nada a nadie. Somos personas humildes.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 Saludamos a esta hora, 12-11 minutos del mediodía, al vicepresidente de producción de la regional central de Ecopetrol, Carlos Humberto Tobacía, a quien le preguntamos, buenas tardes ingeniero, desde el lunes 17 de enero se registra una situación de conflicto allí en el municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar. Los líderes del bloqueo están reclamando contratación de mano de obra local. ¿Qué es lo que está pasando allí, ingeniero? Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos los televidentes. Desde el día de, del 17 de enero, el lunes anterior, eh, personas de la comunidad han impedido la libre movilidad del personal de operaciones y de todos los contratistas que laboran en el campo Cantagallo. Eh, la razón que aducen los eh, señores eh, líderes de la comunidad es la eh, no oportunidades de empleo y esto se genera a raíz de, de tres operadores que llegan del Campo Casabe a reforzar las operaciones del Campo Cantarayo. Eh, nosotros entendemos la, la situación y desde ese día hemos llamado a las Días de Diálogo para entender y retomar una mesa técnica que se inauguró del 19 de abril del año 2021 para eh, explorar nuevas opciones de posibilidades de empleo para los cantagalleros. Entendemos la situación que se genera y se agudiza después de la pandemia, pero eh, consideramos que las vías de hecho no son las mejores para eh, lograr los objetivos que son válidos. Muy bien, sabemos que esta situación ha ocasionado el corte en el suministro de gas para más de 5000 mil familias de Cantagallo y San Pablo Sur de Bolívar. La Unión Sindical Obrera asegura que esto es una retaliación de Ecopetrol por los bloqueos. ¿Qué dicen respecto a la compañía? Eh, gracias, Yanid. Es bien importante ese punto. Eh, tuvimos la oportunidad de conversar con los señores de la Unión Sindical el día de ayer, donde le expresábamos claramente y contundentemente que Ecopetrol nunca ni ha hecho ni hará ese tipo de acciones. El hecho de la no suministro de gas a las familias de Cantagallo y San Pablo obedece a la parada de 64 pozos productores que desde el pasado miércoles 20 de enero salieron de producción a raíz de un corte eléctrico y la imposibilidad del personal de operaciones para restablecerlos y ponerlos en producción. ¿Qué ocurre? Al no haber producción de esos pozos, el gas asociado a ese volumen tampoco se está produciendo. Sin embargo, lo que aducen los señores de la Unión Sindical, ¿por qué se mantuvo el suministro de gas durante el tiempo desde que se pararon los pozos hasta el pasado fin de semana? Precisamente el inventario de gas que permanece aún en las tuberías y en el gasoducto se estuvo suministrando después de que pararon los pozos. Pero al no haber suministro nuevo de gas a ese gasoducto, el inventario empezó a caer día tras día hasta llegar a unos límites donde se debe cerrar completamente las válvulas para garantizar tanto la integridad del sistema como la integridad de los usuarios, puesto que hay condensaciones de hidrocarburos en esas líneas de gas que no están diseñadas para transportar líquidos sino gas y de no hacerlo así se pone en riesgo la estabilidad del sistema y de las comunidades que consumen dicho gas. Es así que con la compañía distribuidora de gas se llegó a la conclusión de hasta no restablecer la producción normal del campo, no se pueden abrir nuevamente dichas válvulas. Ayer, precisamente, a través de una coordinación con la alcaldía municipal, con la unión sindical, con miembros de la comunidad, pudimos invitarlos a nuestras facilidades para que corroboraran y verificaran lo que acabo de decir, que el sistema está todo el tiempo y ha estado alineado hacia el gasoducto. Pero ante la no llegada de nuevo fluido por la parada de dichos pozos, el suministro no es posible. Lo que nosotros insistimos aquí es, garanticemos y aseguremos que este derecho esencial y garantías constitucionales que tienen las, las comunidades y la ciudadanía en general, no se vea afectada por la parálisis y, la, y los bloqueos que en este momento están ocurriendo en el campo cantarayo. Es así que, de nuevo, con la participación de la personería y la alcaldía desde anoche mismo, después de mis conversaciones con los señores de la Unión Sindical, fui claro y enfático. Suministremos el gas y vamos y verificamos, y en este momento ya está todo listo, para restablecer el suministro de gas a las comunidades. Pero se requiere, repito, la operatividad de esos pozos, la movilidad del campo, para que ese suministro sea continuo y no se afecte de nuevo a la comunidad en general. Espero haber sido Ingeniero, claro. Ingeniero, para, para terminar rápidamente, ¿qué gestiones se han realizado entre no. Ecopetrol y la comunidad para levantar definitivamente ese conflicto? Desde el día 1, en, en asocio con la personería y, la, uh, y todos los entes de control, hemos llamado al diálogo, los hemos convocado, nos hemos reunido, pero no han aceptado que, que, que, que establezcamos esas mesas de diálogo. Nosotros, repito, desde el día 19 de abril del año 2021 tenemos una mesa de diálogo que estamos con la voluntad de seguirlo, seguirla uh, activando y sacando adelante una hoja, un plan de rutas que ya fue acordado por diferentes partes desde el año anterior. Sin embargo, las vías de hecho continúan. Lo que insistimos es restablezcamos las condiciones del campo que no solamente están afectando el suministro de gas. 500 empleados, 27 contratistas que operan en el campo en este momento tienen sus contratos suspendidos por la no movilidad. 10.000 barriles de crudo que produce la compañía y todas las regalías y todos los beneficios que esto genera están suspendidos en este momento al no tener la posibilidad de restablecer la producción de esos 64 pozos de Ingeniero, Vicepresidente de Producción de la Regional Central de Ecopetrol, Carlos Humberto Otobacía, gracias por haber estado con nosotros en Enlace Noticias y por supuesto estaremos atentos al desarrollo de esta información. En Chrome encontrará experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, visite también www.crom.com.com. .co.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 tal y cual como lo concebimos ahorita, ¿no? Finalizando el 2018 eh, tuvimos un percance acá precisamente por los defectos de y la falta de mantenimiento de la subestación mismo. Eh, remitimos esa necesidad a la secretaría en ese entonces y pues mitigó la situación. Tuvimos la oportunidad de poder hacer las adecuaciones de la subestación eléctrica del Colegio Instituto Técnico Superior de Comercio debido a años anteriores.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 Los invitamos a visitar nuestra página en internet www.enlacetelevisión.com donde también ampliamos estas y otras informaciones. Hacemos una primera pausa. Ya regresamos en instantes a Enlace Noticias. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome.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 En otras informaciones, las autoridades de salud reportaron que al corte de este martes en cuatro personas fueron fallecidas por COVID-19. A continuación, conozca el panorama en la sección de Vida y Salud.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 Buenas tardes, vamos a hablar de lo que es tendencia en nuestra página web www.enlacetelevisión.co A nivel local son tendencias las vacunas, es por esto que 48 mil niños y jóvenes en edad educativa han recibido dosis de vacunas COVID. Esto durante el marco de la jornada de vacunatón en Barranca Bermeja para el regreso seguro de los estudiantes. En Santander, lo más leído es la muerte de un comerciante, la cual se presentó en un intento de hurto. Producto de esto, cuatro personas fueron capturadas. A nivel nacional, lo más leído es la liquidación de Comeba EPS, esto luego de una orden de la Superintendencia de Salud. Sus 1.3 millones de usuarios deberán migrar a otras EPS transitorias. Veamos lo que opinan los usuarios en redes sociales. Edwin Javier Salas, bueno, ¿y dónde quedarán los usuarios? Todos para la nueva PS. Esto parece como cuando todos estaban en el antiguo Seguro Social. Rubio Sánchez Claudia, es una lentitud desde una cita hasta el momento de la atención como tal. Betty Briñiz Garnica, para mí y mi familia, Comeba ha sido una PS muy buena, qué pesar que se acabe. Esta y otra información a nivel nacional, regional y local la puede encontrar a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com Gracias Ivonne por este reporte digital. Hacemos una segunda pausa a las 12.29. Ya regresamos con los deportes.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 Eh, porque en una de sus etapas eh, hicieron en las esquinas fueron los patios y no las entradas principales, eh, la historia de la Pru, del Parque de los Gallos, las plazoletas y bueno, no podíamos eh, dejar por fuera el, el icónico sitio de La Cotorra, eh, un sitio de, de salsa que tiene ya más de 30 años. Eso es básicamente lo que vamos a presentar lo vamos a hacer el día sábado eh, la primera vez, pues, pues vamos a hacerlo en otras oportunidades también, porque el aforo del sitio no permite más de 30 personas. Entonces, posteriormente, quienes quieran verlo también lo pueden hacer, pero ya se, en las redes sociales pues, programaremos eh, la presentación nuevamente de, del documental para que puedan asistir y, y muchas personas lo puedan ver. Despedimos así la presente emisión de Enlace Noticias, recuerde nuestra nueva cita muy puntual, ya saben, 6 de la tarde con más de lo que pasa en Barranca Bermeca y la región, que tengan todos ustedes una feliz tarde.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 el siguiente programa es Familiar.